Los comunitarios de Jayabo, en el municipio de Salcedo, exigen la construcción de un puente en esa zona, además el arreglo de la carretera de ese lugar. Aseguran que las autoridades de la provincia Hermanas Mirabal no hacen caso a su llamado. Ya que nosotros estamos cansados de promesa, de alcaldesa, senador y gobernador, ya no aguantamos más. Nosotros queremos que nos construyan nuestro puente. Ya que es importante para las dos comunidades, tanto como la comunidad de Jayabo al Medio y Jayabo los Tocones, que le dicen el Callejón de los Santana. Ya no aguantamos más, queremos nuestro puente, queremos también 1.8 kilómetros de asfalto, ya que como ven la carretera, como pueden apreciar, está to totalmente dañada. Y queremos que nos resuelvan eso. Eh, le pedimos el llamado que ven en auxilio de, de nuestra comunidad, ya que necesitamos este importante puente, importante carretera también, para las dos comunidades, ya que los niños cuando llueve no pueden ir a la escuela, no, no pueden cruzar por aquí, como ven. INTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.